a Dios Amén. alabado la palabra del Señor Amén. palabras siempre las mismas debemos repetir siempre la misma palabra porque el Evangelio solamente es uno y la doctrina de Dios solamente es una Amén. y no nos debe nunca aburrir alabado sea Dios Amén. tenemos que dar la gloria a Jesús tenemos que darle la gloria como hombre y como hijo de Dios amén. tenemos que conocer a Jesús como hombre perfecto como hombre que sacó del molde estropeado en la caída de Adán y Eva y formó en él el molde perfecto alabado sea Dios amén todos que nacemos del molde imperfecto, todos tenemos imperfección por cuanto salimos de un molde imperfecto. Por eso tuvo que venir nuestro Dios en carne y hacer el molde perfecto, que es el tabernáculo de carne en Jesús. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Todos aquellos que aceptamos la palabra del Señor Jesucristo y seguimos su camino y su verdad, aquí está el verdadero nacimiento de una persona nueva por cuanto en él salimos de un molde perfecto. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Muchas veces no comprendemos y no es culpa nuestra que no entendamos toda la palabra, todo el significado y toda la naturaleza de Jesús, pero nos tiene que servir desde el punto más pequeño que Él es el camino, la verdad y la vida. Y esto creo que el que lo acepta, Aún no entendiéndolo y fiándose en el Señor Jesucristo, ese ha nacido de nuevo, porque ha nacido en una vida espiritual y ha matado su viejo hombre. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Hoy vamos a leer las Escrituras en Génesis 4, del capítulo 1 al 14. Es una predicación que es no sé si es difícil pero no sé si todos la van a aceptar por cuanto el hombre terrenal no puede comprender de ninguna manera porque no ha nacido de nuevo en el molde de Jesús para comparar a Caín y Abel alabado sea Dios. ¡Amén! Y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he querido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y aconteció...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 en gran manera y decayó su semblante entonces Jehová dijo a Caín ¿por qué te has ensañado? ¿y por qué ha decaído tu semblante? alabado sea Dios decida la palabra del Señor ¡Amén! alabado sea el Señor ¡Amén! y todos aquellos que puedan entender la palabra de Dios han nacido de nuevo ¡Amén! gloria a Dios lo podemos ver la caída espiritual de nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos acarrea un grave conflicto humano y espiritual. Los primeros hijos de esa caída de unos padres muertos espiritualmente, empieza el drama humano. Alabado sea Dios. Y aparentemente el oficio de Caín como labrador de la tierra no es malo y el oficio de Abel como pastor de ovejas no es mejor que el de su hermano Caín. Los dos oficios son honrados. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Y eso lo entendemos todas las personas que entendemos lo que es un oficio de ganarse la vida y de tener que dar el pan a sus hijos. No era más importante el oficio de haber que el oficio de Caín. Alabado sea Dios. Pero Dios nos quiere decir, transmitir en este momento a más grande de lo que ocurrió en Caín y a ver a través de sus oficios y de las ofrendas que daron a Dios alabado sea Dios en este momento quisiera anhelaría de mi corazón que cerréis vuestro entendimiento por un momento solamente y hablaréis el corazón para que la palabra de Dios fuera sembrada en el corazón del cristiano ¡Ale! Alabado sea Dios ¡Ale! no podemos entender a Dios yo tengo el convencimiento y la experiencia que no se puede entender a Dios solamente con una mente carnal Alabado sea Dios así como tampoco podemos entender con una mente carnal y esto es otra cosa la poesía de un hombre quebrantado en simbología que nos está diciendo más que un libro más que una novela en cuatro sonetos ¡Ole, ole, ole! a Dios ¡Ale! La mente espiritual que transmite, que pucea um, por debajo del pensamiento del hombre que ha querido decir con el corazón. Alabado sea Dios. Si no tenemos esa mente preparada para recibir aquello que ese hombre puso en sentimiento, amor y corazón en cuatro sonetos, no tengas cuidado que no lo entenderás porque tú mente a ha llegado, a estar cultivada y a estar juntamente con tu corazón para entender esa simbología, para entender esos sentimientos, para entender que el poeta derrama su corazón en una poesía, amado sea a Dios, eso no pasa con las escrituras de Dios también, eso no pasa con las escrituras, entenderlo muy bien cerrar y abrir el corazón cerrar la y abrir el corazón porque lo que no entendemos con la mente entendemos con el corazón ¡A ¡Gloria a Dios! ¡A ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Dice que Caín y Abel desde el principio de los tiempos los hombres se han dividido en dos categorías los caínes y los saberes y así lo vemos desde el principio de los tiempos, hasta nuestros propios tiempos y hasta el fin del mundo, existirá la humanidad dividida en caínes y abenes Amén. Alabado sea Dios. En esta simbología y veréis como es cierto, como es verdadero, que los caínes hoy aún están asesinando, aún están haciendo guerra, aún están... Robando, aún están escalando y los cabeles se ponen delante del Caín para dar su vida por su hermano. Ay, alabado sea Ay, alabado. Dios. Ay, alabado. Todo el hombre que no ha entrado en la verdad de Cristo no puede tener ese sacrificio, esa entrega a su hermano. Ay, porque no ha llegado a ser Abel, sino que está en él el Caín. Ay, alabado sea Dios. Ay, alabado sea Dios. Ay, alabado sea Ay, alabado. Así pues, los abeles os digo que están representando y digo simbólicamente porque a mí me gusta siempre decir la verdad. Me gusta decir la verdad, porque nosotros literalmente no somos caínes ni somos abeles. Pero sí está. Aún esa semilla que simbolizamos esos dos hermanos que se separaron. Alabado sea Dios. Y dice que fueron hermanos de una misma madre y de un mismo padre. Alabado sea Dios. Y todos nosotros, cristianos y no cristianos, digo la verdad. Cristianos y no cristianos, seamos hijos de un solo padre, nuestro padre celestial y de nuestra madre Alabado sea Dios, de la tierra nacemos, de nuestra madre la tierra y nuestro padre espiritual nos alimenta espiritualmente para que lleguemos a ser ameles. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Hoy se les puede conocer también simbólicamente a través de las ofrendas de Caín y de Abel. Literalmente, Abro literalmente, los dos hermanos ofrecieron ofrendas a Dios buenas. ¿Y hay alguno que me pueda discutir esto? ¿Podría alguno discutirme que lo que ofreció Caín no era tan bueno como ofreció a Ed? No hay nadie que lo pueda discutir. Pero yo es que quiero llegar más. Es que para mí literalmente... Caín ofreció muchísimo más que a ¿Os extraña? No. Porque Caín tuvo que hacer mucho esfuerzo, tuvo que sudar mucho para arrancar de la tierra los frutos que ofreció a Dios. Alabado sea a Dios. Alabado sea a Dios. Pero hay algo más. Las escrituras nos quiere decir más en la simbología de la ofrenda de Abel y Caín. Cuando Abel era un hombre espiritual que andaba y estaba intentando conocer lo que les había pasado a su padre Adán y a su madre Eva y le había, creo que, ¿Qué padre y qué madre no cuenta a su hijo la caída que ellos tuvieron? Lo bien que habían estado en el paraíso, en ese huerto del Edén y la caída que habían tenido y la promesa que había hecho Dios de levantar un Redentor que le chaparía la cabeza al diablo. ¿Se lo contaría Adán a sus hijos? ¿Se lo contaría Eva a sus hijos? Pues yo creo que sí. Y solamente a ver, entró en la simbología del hombre espiritual que quiere seguir el camino de Dios para alcanzar ese estado espiritual que en principio hizo Dios en el hombre a imagen y semejanza de Dios. Por eso Caín ofreció lo que muchos hoy en día lo que muchos hoy en día en todo el mundo están ofreciendo a Dios su carnalidad lo religioso la vanidad el orgullo y toda la avaricia y por eso Dios mira a los caínes y no se agrada de él ni de su ofrenda alabado sea Dios y no es porque Dios haga decisiones de personas sino lo que ofrecía el Caín, los Caínes de ahora que muchas veces ofrecen y que están ofreciendo las obras, lo literal la carnalidad orgullo y vanidad en una mente hinchada carnal Alabado sea Dios Y aún así los religiosos te dicen que ellos tienen el poder de Dios Que ellos tienen la unción del Espíritu Santo Y están totalmente equivocados Porque desde arriba del cielo lo está mirando Dios Y no los ve ni a los religiosos gratos ni ven grata su ofrenda Porque Dios quiere mucho más porque Dios no quiere la materia, sino que quiere que te ofrezca en cuerpo y alma y espíritu a ese Dios que te está buscando por todos los sitios que vas. Te puedes meter en un bar, te puedes meter donde te metas. Dios está allí llamándote, gritándote que quiere rescatarte. Pero nuestra mente carnal, hinchada por nuestra vanidad, no podemos oír el aviso de Dios. Alabado sea Dios y lo estoy diciendo porque no os creáis que vosotros lo sabéis bien porque mucha gente lo hemos comentado que en el mundo hay muchas religiones tantas religiones que ya no sabemos que nos quieren confundir pero solamente el amor del Espíritu Santo nos lleva a la verdad y solo hay una verdad que es el Evangelio la doctrina de Dios alabado sea Dios y los que entran en el Espíritu que entran en el Espíritu conocen la revelación de las Escrituras y ya no hay nadie que la parte del camino y la verdad porque en ellos esperan la vida eterna alabado sea Dios y además no solamente espera la vida eterna porque se agrada de alabar a su padre de glorificar a su padre de cantar a su padre de todo aquello que su padre se siente contento alabado sea Dios Alabado sea Dios, gloria al Señor. Y dice que a Caín no vio bien, ni tampoco le vio bien la ofrenda. Y claro, antes hemos dicho que la ofrenda de Caín era tan buena como la de Abel, pero incluso más, porque tenía más esfuerzo para arrancarlo de la tierra. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué...? Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Y por qué no miró con agrado a Caín, a su ofrenda? Porque a ver, hombre espiritual ofreció el primogénito de sus corderos simbolizando en su ofrenda al Cordero de Dios el Cristo en la cruz que iba simbolizando ya desde el momento haber tenía la revelación de Dios aquel que se iba a dar como Cordero inmolado en la cruz que iba a ser para perdón de los pecados y su sangre los iba a limpiar de toda inmundicia que nos quieren hacer los caídos Amén. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, y caí como hombre carnal, simbolizándolo siempre para enseñanza nuestra, no da más que aquello que tiene el hombre carnal. Alabado sea Dios. Amén. Mirad, yo sé, no quiero poner denominaciones, no quiero poner iglesias, pero vosotros entendéis y lo veis. Creo que no sois ignorantes en esto, que muchos tienen grandes congregaciones, grandes iglesias, poderosas iglesias, llenas de fieles y están ofreciendo la misma ofrenda que ofreció Caín. Pero Dios mira desde arriba y no les agrada ni a ellos ni a su ofrenda, porque Dios no busca la cosa terrenal, la cosa material, sino que busca tu amor humildad el date por un hermano en querer y hay una cosa rara yo quiero poner aquí una cosa rara yo no sé si le he comentado a veces quiero más aquellos hermanos que me hacen más sufrir no sé por qué será un capricho de Dios no lo sé pero sufro más por los hermanos incluso que me están criticando. Oye, sufro más por los hermanos y los quiero más. No, sufro más por aquellos hermanos que me están rechazando. Oye, Dios. Y no sé por qué, y digo, Señor, ¿pero por qué? Pero si ellos no me quieren, si ellos me rechazan, ¿por qué yo los tengo que querer? Oye, ¿Por qué no me olvido de ellos? Vida, la, la. ¿Por qué no me olvido de ellos? Y puedo pensar... Y digo que puedo pensar, porque Jesús está en mi corazón y no amo yo, sino ama a Jesús dentro de mi corazón. Alabado sea Dios, bendecido el nombre de Jesús. Las ofrendas de Caín son terrenales como los religiosos y solo ofrecen el maltrato de su cuerpo, pero su trato del cuerpo, es apariencia, vana, carnalidad, mandamientos y doctrinas de hombres que no agradan a Dios. Solamente el corazón del hombre agrada a Dios. Solamente esa alma purificada a través del Espíritu Santo agrada a Dios. Solamente llevando el camino según tus fuerzas, el camino del Señor agrada a Dios. Amén. Porque solamente Dios se puede agradar en su Hijo, Amén. en su unigénito Hijo de Dios, que cuando nos ve a nosotros al lado de ese cordero inmolado ya no nos huele a nosotros, sino huele a su Hijo y nos ama a nosotros también. Porque la sangre de Cristo ha derramado sobre nosotros y ya no hay olor del pecado, sino hay olor de su unigénito Hijo de Dios. Alabado sea Dios, tenedlo claro que es lo único que nos puede hacer grato a los ojos de Dios. Por cuanto todos somos pecadores, y digo todos, y digo todos, y cuando todos somos orgullosos, y cuando todos somos vanidosos, y cuando todos tenemos nuestra parte de mente carnal y nuestra parte de mente espiritual, y todos queremos entender más que nadie, y todos queremos ser más importantes que nadie y llevarnos el protagonismo. Alabado sea Dios, el Hijo Unigénito de Dios, fue el que menos protagonismo tuvo. Fue caminando por las tres por provincias de Galilea, Samaria y Judea y pienso yo que gastaría muchas sandalias por esos caminos polvorientos a través de poder dar las buenas nuevas de su Padre. El reino de los cielos ha venido a vosotros y mientras esté el reino de los cielos aprovecharos de él porque hoy ya no podemos tener ese Jesús que andó en carne mortal caminando y hablando de todo lo que le enseñaba a su Padre pero hoy nos ha dejado una cosa más maravillosa nos ha dejado su propio espíritu ese espíritu que llamamos espíritu Santo es el Espíritu de Jesús que está viviendo palpitando en los corazones de los creyentes amén. alabado sea Dios amén. así como Jesús dijo así como Jesús dijo yo no hago nada por mi cuenta sino todo lo que me ordena el Padre amén. eso amén, amén. Pues así lo mismo que el cristiano quiere ser seguido de Cristo, siervo de Cristo, discípulo de Cristo, tenían que tener la humildad de Jesús en decir, ya no hago nada por mi cuenta, sino todo lo que me manda mi maestro, todo lo que me manda mi Cristo, aquello hago, y no a tú o yo, sino que todo lo que me dice él, yo lo hago. Pero es que el hombre aún no ha llegado, a ese estado espiritual porque tenemos que aprender mucho el caminar pero además hay una cosa muy grande y a veces sencilla cerrar nuestra mente abrir nuestro corazón y conoceremos el camino verdadero de Jesús la verdad de Jesús y nos será revelada a través de la Biblia a través de sueños a través de que nos abre Él pero con una voz que tú jamás ni yo podemos mostrarla. Porque ¿de qué me serviría a mí decir Jesús me abra? Dirías, vosotros diríais, está loco, como una cabra está de loco. Pues, pues sí, tenéis razón, estaría como una cabra si lo dijera así. Pero es que me abra las escrituras. Amén. Pero es que me abra los sueños. Amén. Pero es que me abra Jesús en mi corazón. Amén. Y yo no puedo deciros, mirad, escuchad cómo me abra Jesús. No puedo. Porque Jesús dijo, lo dijo bien claro a Tomás, por cuanto vistes y tocaste, creíste. Bienaventurados sean aquellos que no viendo crean. Amén. Alabado sea el Señor, bendecido sea su Amén. gloria y que derrame su espíritu la unción del Espíritu Santo sobre nosotros, como lo hizo en Pentecostés, pero es que esos hombres estaban preparados, estaban orando de rodillas clamando a Dios. Y lo, creo que lo dirían de corazón y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Pero por todas las oraciones que hagamos nosotros, por todas las predicaciones que, digamos, siempre está en nosotros nuestro yo. Amén. Hay que ser como Jesús que dijo, todo lo que me dice el Padre, yo hago. Amén. Y no digo nada por mi cuenta, porque lo que me dice el Padre, eso hago, Amén. alabado sea Dios Amén. si llegamos algún día difícil es el camino porque Él lo dijo que era angosto y estrecho pero si llegamos a ese estado espiritual os digo con toda mi creencia con toda mi fe pero también con toda mi inteligencia que yo tenga que vosotros y vosotras Haréis lo mismo que hizo Jesús porque así lo prometió que haríamos más cosas que él hizo pero para eso hay que llegar a un estado espiritual y le he dicho muchas veces que lo primero que tenemos que hacer es fiarnos de Jesús y si no lo entendemos aquello que no entendamos no empecemos a marmurar al mismo Jesús marmurar de mí Marmurar del pastor, marmurar del coro, marmurar de toda la congregación, pero no os atrevéis nunca a marmurar de Jesús. Alabado sea Dios. Entender esto que es muy importante, es muy importantísimo, porque porque quieras tú marmurar de mí no, no, te, no pases pena, no pases pena, porque si tienes a Jesús en tu corazón, un día u otro te va a decir. Que no debes hacerlo. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Pero es que hay más que yo he apuntado. Cuando le dijo Jesús que las ofrendas del Caín no le eran gratas para el Señor, hoy que la palabra es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, nos está hoy mismo diciendo lo mismo a mí y a vosotros cuando entréis en dar ofrendas terrenales nos está diciendo lo mismo y no nos ve gratos a nosotros ni a nuestras ofrendas pero entonces le dice Dios a Caín ¿por qué te has ensañado? ¿por qué ha caído tu sembrante? si bien hicieres no serás engrandecido fijaros lo que dice Dios a Caín si bien hicieres no serás engrandecido y si mal hicieres el pecado está a la puerta el pecado está a la puerta y tú para ti será el deseo del pecado y te enseñarás de él alabado sea Dios ¿cuántas personas se enseñorean del pecado? ¿y en qué estáis pensando ahora? lo digo literalmente y es cierto ¿cuántas personas se enseñorean del pecado? hombre pues no hace falta ser un lince no hace falta ser mulisto, para saber que están muriendo gente de hambre Gente asesinada, guerras, pestes, enfermedades que los mismos científicos nos han traído. Y esos están enseñoreando del pecado. Porque no le importa a la humanidad ni le importa al hombre. Y lo que más le importa a Jesús es el hombre. El hombre hombre. No te importa que tú no hayas llegado a un estado espiritual fíate de Jesús fíate de Jesús que Él que sabe seguro lo sabe seguro y me pongo yo yo ante los ojos de Dios soy inmundo ¿sabéis lo que es inmundo? ante los ojos de Dios inmundo mi justicia es como trapo de inmundicia todo lo que haga yo para Dios es como, no sé lo que decir, ni, ni, ni un tamo, ni, ni polvo, ni nada. Pero Dios tiene misericordia y pone al modelo de su Hijo Amén. para que todos podamos seguir a su Hijo y hacernos en Jesucristo merecedores de ser llamados hijos de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. El pecado dice que está a la puerta si no hacemos el bien y el pecado es no aceptar a Cristo para que nos limpie con su sangre y nos cure con su amor el pecado es enseñorearse con el odio la vanidad, la mentira las borracheras, las drogas el asesinato literal y espiritual ¿lo habéis entendido? Literal y espiritual, las dos cosas, posiblemente sea más grave el espiritual, porque no temáis a que mate vuestro cuerpo, temer a que mata vuestro espíritu. Alabado sea Dios, porque Dios tiene poder para coger vuestro cuerpo, sido en ese camino que siguen los hombres de pecado simbolizando el anticristo que es se complacen en su pecado de seguirle tiene poder para echarlo hacia el infierno y eso lo sabemos nosotros por eso Dios rechaza todo esto la borrachera, la droga el asesinato literal y espiritual la hipocresía la no responsabilidad ante Dios y los hombres y el pecado es negar y adulterar la palabra de Jesucristo. Si no se adultera la palabra de Jesucristo, ¡ay! Me gusta, me gusta, lo voy a decir otra vez. Pero hay pecado en nosotros Hay pecado porque dicen muchos Hay sido muertizados Y el pecado no permanece en vosotros Mentira Eso es religión Eso es un compromiso que tienes que hacer con Dios Ante los hombres y ante nuestro propio Dios que nos está mirando desde arriba. Y tú te has comprometido y estás pudiñando tu corazón que has hecho un compromiso ante Dios y los hombres. Pero no te creas que no sigues ese camino de Jesucristo que Él trazó. El bautismo no sirve para nada, porque llega un momento que creciendo en ese bautismo, en ese compromiso ante Dios y los hombres que son tus hermanos, Jesús te va a bautizar con espíritu fuerte. Alabado sea el Señor. Pero no te creas que enseguida te lo da. Porque tienes que ser merecedor de caminar limpiamente tu corazón por ese camino que caminó Jesús. Y si no, no lo vas a recibir. Vas a recibir muy bien mandamientos humanos, religiones, estatutos del hombre. Pero nunca vas a recibir ese bautismo de espíritu fuego y no es porque no quiera Dios porque Dios ya dio su palabra que todos los que siguieran su camino en su verdad recibirían el bautismo de espíritu fuego alabado sea Dios pero entonces dije dijo Caín a su hermano a ver salgamos al campo eso es lo que nos pasa siempre con los hermanos, entre los Caínes y los Abeles. Siempre dicen, salgamos al campo. Y Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Alabado sea Dios. Pero en ese momento dijo Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito si pensáramos que solamente le ocurrió a Caín. Pero es que en este momento nos está diciendo a nosotros, ¿dónde está tu hermano Abel? entendéis bien claro esto? Dios desde arriba del cielo nos está diciendo en todo momento, ¿dónde Caín está tu hermano Abel? Y la respuesta de muchos es, ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? ¿Se está repitiendo esta palabra en el mundo? ¿Creéis que se está repitiendo? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? ¿Tengo responsabilidad de mi hermano? Os pues claro que la tenemos. Sobre todo con aquel hermano afligido. Con aquel hermano en tribulación. Con aquel hermano que por su desconocimiento está saliendo de ese camino que se ha comprometido a seguir. Y no les disculpas, porque a lo mejor se ha desviado. Y no quiero que entendáis las cosas mal, porque cuando abro siempre me gusta de hablar de Jesús y del Evangelio Universal, poniendo a todo el mundo frente a Jesús estoy hablando de esta congregación ni siquiera de Filadelfia ni aviamiento. estoy hablando de todos los hombres que caminan por la faz de la tierra y en ese momento puede ser que el satanás por un descuido espiritual nuestro por una duda en el camino del Señor nos está zarandeando y nos está metiendo tantas inquietudes tantos interrogantes que no podemos descifrarlo a no ser a través del corazón y del espíritu por eso nos ponemos montañas en de nosotros y no podemos seguir esa montaña que vi yo grande que rebalaba y no podía subir llena de inmundicia es lo que nos pone el espíritu de Satanás Alabado sea Dios, Amén. alabado sea Dios Amén. en nuestra propia ignorancia, en nuestra propia soberbia y orgullo que queremos conocer todos los interrogantes de Dios. Pero a conformate, a conformaros mujeres, a conformaros hombres, de conocer, de sentir que son chavos porque seguís el camino de Cristo con el corazón. Amén. Alabado sea Dios, Amén. ese es el gran conocimiento que tenemos que tener los cristianos. Amén. Y desde ahí, desde ese punto, irás conociendo la verdad de Jesucristo, la revelación de Dios y todo lo que haga falta para tu alma. Amén. Pero primero hay que ser fieles y hay que estar en el camino del Señor. Amén. Alabado sea Dios, Amén. bendecido sea su nombre. Amén. ¿Dónde está tu hermano a ver Caín? Y todos nosotros decimos, ¡ah! Se ha muerto de juega, señor. No me importa nada. Pero es que es muy malo que se ha ido a la zona del rollo. Y no me importa, ah, señor, que haya salido de tus escrituras. Y el señor te dice, Caín, ¿Dónde está tu hermano? A ver, alabado sea Dios. No te, no os creáis que te pones inmundo aunque sea de entrar en la zona del rollo en una casa de prostitutas para sacar a tu hermano porque los ángeles fueron a Sodoma y Gomorra para sacarlo. Alabado sea Dios. No seamos hipócritas ni religiosos. No seamos hipócritas ni religiosos. Ten el amor por tu hermano y lo más importante de la doctrina de Dios es tu hermano. Alabado sea Dios. Jesucristo dijo, amaros unos a otros como yo os he amado. Y cómo nos amó Dios. Y cómo nos amó Jesús. Contándose con la inmundicia que decían los fariseos los escribas, los religiosos que no dejaban entrar ni ellos mismos no entraban porque no dejaban entrar a sus propios hermanos protestutas alcohólicos borrachos recaudadores de impuestos todos esos Jesús se vio acompañado por ellos porque el mundo lo despreciaba y él se hizo banderado ellos y hay una cosa maravillosa y preciosa que ellos creyeron en jesús que es que ellos creyeron en jesús y jesús transformó su corazón y transformó su mente alabado sea el señor alabado sea el señor dejemos de despreciar al hermano cuando está en un lado malo que está trompezando Si hace, si hace falta beber una cerveza con él para que te haga caso, bebelá, que no es veneno, porque el Señor Jesucristo dijo, ningún veneno estará en contra de vosotros si estáis en mi verdad. Nada es inmundicia para el hombre si está cerca del camino de Dios y practica su verdad. Alabado sea Dios. Entendemos ya de una vez lo que es la doctrina de Jesucristo. De religiones, dejemos de mandar mientos de hombre que bastante sangre se ha derramado en el mundo ¡Amén! a partir de las religiones y los estatutos del hombre. ¡Amén! Pero cógete al estatuto de Dios, ¡Amén! cógete al amor de Dios, ¡Amén! cógete a la ley de Dios ¡Amén! y verás florecer margaritas, cuenta cadáveres en la tierra. ¡Amén! Alabado sea Dios, ¡Amén! alabado sea Dios. Tenemos que ser bandera, ¿y te lo he dicho? No sé si podremos hacer nada, yo no lo sé, pero sí quiero ser más insignificante que ese granico de arena que está en la playa, pero yo soy un granico de arena y soy un grano de y las hermanas que estamos aquí alabado sea Dios esta es la palabra verdadera de Jesús esta es la doctrina de Jesús el Cristo del Pascalal, todos los hipócritas todos los fariseos, toda la hipocresía del hombre y quiso vaciarla por eso le dijo lo dijo muy bien Jesús verdaderamente lo dijo muy bien y glorificado sea la palabra de Jesús aquellos que quieran seguirme Niegue sin el sí mismo. ¡Amén! bonito, que precioso, dijo Jesús. ¿Sabéis por qué lo dijo? Porque no podemos seguir a esa verdad maravillosa, al divino maestro, siendo nosotros. Porque nosotros estamos llenos de inmundicia, llenos de pecado, llenos de orgullo, llenos de vanidad. Y sabemos muchos que somos listísimos, tan listos que queremos escudriñar la mente de Dios. Dios mío, tened paciencia, humildad, humillaros a la verdad divina de Dios. ¡Amén! Que no hay otra más grande. Y si no tenéis entendimiento, y si no tenéis revelación de las escrituras, ser fieles al Señor, amando a vuestros hermanos. Que no hay doctrina más grande que Dios Jesús, amaros unos a nosotros como yo os he amado. a otros alabaros unos a otros y Caín dijo acaso soy yo guardián de mi hermano pues si sí, lo somos claro que soy guardián y aunque me rechacen aunque me rechacéis soy guardián de mi hermano y me tiraréis veinte mil veces me haráis lo que queráis pero estoy con la doctrina de Jesús, ¡Amén! con el amor de Jesús, ¡Amén! y quiero ser digno de ser discípulo de Cristo. Alabado sea Dios. Rechazame todo lo que queráis. Rechazame todo lo que queráis. Podéis odiarme y aborrecerme. Y yo digo, a mi maestro también se lo hicieron. Alabado sea el Señor. A mí no me vais a matar. A mí no me vais a matar. A él lo mataron. Y el Señor sabe lo que me dijo. ¿Sabéis lo que me dijo el Señor? Lo digo por las escrituras. Si yo era tu maestro, si yo soy tu maestro, y a mí me persiguieron, y a mí me escupieron, y de mí se burlaron, y me llevaron a la muerte en una cruz, tú que eres mi siervo, ¿qué quieres que te hagan a ti? Que te alaben, que te quieran. ¿Eres siervo mío y no lo eres? ¿Eres discípulo mío o no lo eres? Sí. Si lo eres, no te quejes, porque a tu Señor se lo hacía. Alabado sea Dios. ¡Ale! Este entendimiento es grandísimo para no queremos entenderlo o no queremos entrar en él. Yo sé que hay personas porque no somos niños y tenemos un cerebro y no tenemos el Sé que lo entienden. Pero cuánto lo entendemos, lo estamos entendiendo ahora. ¿Lo entendéis ahora muy bien? Amén. ¿Te una vez que diga con quién es? Pero y mañana caeremos. Caeremos mañana. Caeremos. Dejaremos que Satanás nos salga en nuestra mente. Yo me pondré la rodillas y diré al Señor. Mira, entra Jesús en mi corazón entra Señor en mi corazón y esto hay que hacer el cristiano cuando se ve manipulado por el diablo a la base de rodillas y clamar Señor socorreme. Señor socorreme. porque Satanás es un Señor de la maldad muy poderoso y yo soy muy pequeño también fuera de ti al lado de Satanás pero contigo pero contigo si tú conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién es contra mí? Si Jesús da mi corazón, lo primero que hace Satanás es capaz de corriendo. Corre con el rabo las piernas. No puede. Y porque hay un siervo del Señor, un hijo de Dios. Amado sea el ¿no? no puede. No tengáis miedo al diablo cuando estáis haciendo el mal y no os claváis de rodillas y pedís socorro a Jesús ¡A tenerle, porque es poderoso ¿eh? pero os digo de verdad que nunca he querido hablar de esto pero es el Dios del mal ¿sabéis lo que es un Dios del mal? el polo negativo de Dios alabado sea Dios alabado sea Dios cuando entenderemos este entendimiento pero es que no quiero que lo entendáis. Quiero que lo viváis. Quiero que lo viváis. Que el entendimiento la hagáis vida. Que la vida la mostréis con vuestros hermanos. Que aquellos que sugieren. Ponerle la mejilla, ¡Ponérsela! Y no quiero que entendáis algo literal. No hace falta poner la mejilla. Porque a veces una bofetada no duele. Duele más cuando te hieren en tu vanidad y en tu orgullo y tú dices, soy discípulo de Cristo y me tengo con a ese hermano y es la bofetada más grande que me puede pegar pero por el Señor me agrado de todas las cosas alabado sea el Señor alabado sea el Señor y dijo Caín cuando le dijo Dios ahora pues por matar a tu hermano Maldito serás Maldito seas tú De la tierra Que abrió su boca Para recibir de tu mano La sangre de tu hermano Alabado sea Dios Pero fijaros lo que dijo Caín Grande es mi castigo Para ser soportado He aquí que me echas hoy De la tierra Oye, aquí que me echas soy de la tierra. ¿En qué tierra estaba Caín? Pensar un poco en esto. ¿En qué tierra estaba Caín? Ya había sido quitado del, del huerto del Edén. Su padre, Adán, y su madre, Eva, ya fueron expulsados del huerto del Edén. Y ese huerto estaba custodiado por cuatro querubines. Entonces, aquí dice Caín. Me echas de la tierra. ¿De qué tierra está hablando? De la tierra prometida. De esa gran salvación que tiene que tener el hombre. De esa promesa que da Jesucristo. En la voz de Jehová que dice, de tu simiente nacerá aquel que aplastará la cabeza al diablo. Alabado sea Dios. Y Caín entendió muy bien lo que le estaba diciendo. Me echas de la tierra. Porque he matado a mi hermano también dice, ningún asesino entrará en el reino de los cielos lo dice el apocalipsis que no entrará ningún asesino pero ahora fijaros la contestación que hace el hombre carnal que quiere seguir sus caminos para que no lo vean entender bien esto porque esto es doctrina esto es doctrina el hombre carnal cuando siguen sus propios caminos, se creen que Dios no lo ve caminar. Y él dice, de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Dios no lo echa de su presencia. Él dice, de tu presencia me esconderé. Amén. Y todo hombre carnal se esconde de la presencia de Dios claro que se esconde porque está en negro su corazón porque tiene mucha maldad y porque sus caminos son malos y no quiere que Dios lo vea pero como es carnal no sabe que Dios todo lo ve que Dios todo lo sabe alabado sea Dios alabado sea Dios y ahora para terminar para terminar esta predicación quiero decir algo algo grande para mí muy grande simbólicamente todos los hombres antes de creer en Cristo somos caínes y abedes entendéis eso quiero que lo penséis un poco todos nosotros antes de conocer a Cristo nosotros en un mismo cuerpo somos el caín y el ave Alabado sea Dios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no conocemos a Dios? Que la maldad mata al bien. Que Caín mató a Abel, su hermano. Pero eran uno. Simbólicamente ¿eh? eran uno. Caín y Abel eran uno. Lo que pasa por la caída, la maldad mató al bien. Alabado sea Dios. Y nosotros matamos a nuestro hermano Abel y nos escondemos de la presencia de Dios y caminamos errantes y extranjeros por la tierra que es el camino ancho y espacioso cuando nosotros matamos a nuestro hermano Abel que está dentro de nosotros caminamos errantes y extranjeros escondiéndonos de la presencia de Dios es que no lo veis verdad eso lo estáis viendo en el mundo lo estáis viendo Caín mata a su hermano Abel pero es él él, la maldad, mata al bien que Abel está representando simbólicamente el bien y Caín el mal digo simbólico porque antes os he dicho que la ofrenda de los dos no había diferencia si acaso más grata la de Caín porque tuvo más el esfuerzo de sacar de la tierra el otro era un pastor, le ofreció una oveja mira, ya está bien, pero el otro tuvo que cavar mucho la tierra para sacar los frutos pero estamos hablando simbólicamente cuanto Dios nos quiere revelar su escritura para que entendamos bien. Y por eso nosotros caminamos extranjeros y errantes por la tierra que es el camino ancho y espacioso. Y cuando entramos en el camino ancho y espacioso, ¿qué nos dice nuestro Dios? Que todos los caminos anchos y espaciosos nos lleva a perdición que todos los caminos anchos y espaciosos llevan a tiniebras, porque eres caín, que has matado a tu hermano, Ed, y estás caminando en tiniebras para que no te vea Dios, y por eso caminas por caminos anchos y espaciosos, pero el Señor Jesucristo te dice, entra en mi camino que es estrecho y angosto, y sabéis por qué es estrecho y angosto, porque ahora nosotros, tenemos que hacer revivir a Abel para que mate a Caín. Alabado sea Dios. Tenemos que revivir otra vez a Abel para que Abel mate a Caín. Tenemos que ser Abel porque es el primer sacrificio de un inocente que está representando a nuestro propio Salvador, nuestro Cristo, nuestro Redentor que se dio a la cruz como una vez para rescatar. ...y renacer en los caínes a la vez... Amén. ...por eso dice... él: ...dejadme en vuestro corazón... ...que yo viviré en vosotros... ...como fue a ver... ...y de esta manera... ...mataré al caín que tenéis... Amén. ...alabado sea Dios... Amén. ...pero nosotros... ...si estamos aún en el caín... ...si no hemos llegado... ...al estado espiritual... ...que Dios espera... ...no os angustiéis... No desesperéis, porque algún día llegaremos a esa perfección espiritual en que nosotros mismos nos peguemos puñaladas matando al hombre viejo. Y El hombre viejo es Caín. Y matando a Caín, nacemos en una vida nueva que lo dice Jesús. Si no nacieras de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Porque Caín dice que es hijo del malino. Y el hijo del malino no puede entrar en el reino de los cielos. Pero el Señor nos dice, tened mi ayuda, creed en mí, entrad en mi camino, ya verás como vosotros mismos vais a matar al Caín que tenéis dentro. Y vais a nacer como a ver, vida nueva, nuevo corazón, nuevamente espiritual. Alabado sea el al Señor y aquí es cuando en los últimos tiempos vendrá el rescate a todos los caínes que han matado al Abel serán condenados porque nos lo dice las escrituras pero a todos los Abeles que han llegado a matarse ellos mismos al Caín que tienen ellos el Señor con borda al cángel y con voz de trompeta de Dios dirá levantaros abeles todos vosotros porque el Señor os llama subid acá subid acá porque hay sido capaces de matar el viejo hombre que teníais vosotros en el sacrificio y el amor con vuestros hermanos y esa es la gran verdad de Jesucristo que tenemos que matar al caín que está junto con nosotros para renacer en la nueva vez que Dios tenga misericordia de nosotros quisiera hacer una oración me siento De decir oración no es para que me quiero que os agradéis, pero no solamente para eso sino para que mi corazón sea quebrantado con la Palabra de Dios porque aún está viviendo bastante trozo de ese Caín en mí, pero el, el Abel ya está renaciendo. Amén. Padre Celestial, Dios mío, Padre, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vamos a ser peregrinos y errantes por esta tierra? ¿Hasta cuándo vamos a tener el Caín en nosotros? ¿Hasta cuándo se va a suño del pecado, el Caín que tenemos en nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a despreciar a nuestro hermano? A ver, ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a matar? A ver, ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a hacer los guardianes de nuestro hermano para luchar contra toda potestad maligna? Señor, ayúdame. Oh. Señor, tú tienes el poder y la gloria. Señor, tú eres sublime, todo lo puedes. Por así, Señor, al los de tu presencia, derrama el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo caiga aquí como esta lluvia. Señor, ayúdanos que seamos caínes, Señor, que seamos caínes. ya a veces no queremos hacer lo que hacemos, Señor. Mándanos que rascamos, que relazcamos en ese nuevo haber, para ser más gratos a nuestros hermanos, para que tú nos veas gratos. Para vea grato también nuestra ofrenda, nuestro sacrificio, para que andemos retos en tu camino, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú lo puedes, Señor. Lee nuestros corazones, Señor. Reprende nuestros corazones malos. Renace en nosotros, Jesús. Mete en nosotros, Jesús. Entra en nosotros, Jesús. Sabemos que somos malos, Señor. Nosotros te aceptamos de corazón, no te entendemos, Señor, no sabemos ni siquiera quién eres, Señor, pero sé que fuiste el bueno porque he seguido tus pasos, he sabido lo que hiciste con los hombres, he sabido lo que hiciste con la justicia, Has de comer a los hambrientos, han llamado a los marginados, han descansado los, los débiles en tu pecho, Señor, hazlo eso con nosotros, Señor, ayúdanos, Señor, Señor, por tu pecho, Señor, manda al Espíritu Santo, Señor, ayúdanos, Señor. El Espíritu Santo, Señor, es quien nos rescata, Señor, porque nosotros somos malos, Señor, no podemos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos. Sentir, sentir el Espíritu Santo ya. Sentir, no sea religión. sino tal, pero acaricia no creáis tantos milagros porque nosotros tenemos que tener un esfuerzo porque tenemos que caminar en un camino estrecho y angosto sentir ya de una vez el Espíritu Santo pero no como lo sienten los religiosos sino en el esfuerzo y en el corazón bondadoso sentir la unción del Espíritu Santo que está cayendo corazón no tengáis más dudas Señor Señor cambia nuestras mentes Señor para bien de nuestros hermanos para nuestro propio bien para que gocemos de tu presencia Señor para que veamos tu gloria Señor para que se vean cumplidas ya antes de ser la todas tus promesas Señor y solamente con el Espíritu los podemos ver, Señor. Que por eso hay muchas personas que dudan. Pero solo con el Espíritu podemos verlas, Señor. Yo estoy viendo tu rescate, Señor. Yo estoy viendo a los mis hermanos de la luz. Que están vendiendo. Que están cavargando en este mundo. Apartándonos del mal. Quiero... Quiero entrar en esa comunidad de hermanos de la luz Entrar todos en esa comunidad de hermanos de la luz Nuestro Señor Jesucristo, la luz suprema La luz brillante, la luz grande Pero nosotros detrás de Él como luces, como antorcha. Entrar a la comunidad del Señor Aceptar al Señor Quebrantar nuestro corazón vuestra mente en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sentir el Señor es amor el Señor es misericordia nunca el Señor es vengativo nunca el Señor es tirano nunca el Señor es dictador el Señor es manera no, no, no. es la única manera En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, Padre, mío, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios!